¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Sí! Los que están más adelante se tienen que agachar. Esto de acá, miren, miren esto, miren esto. Esto de acá es una bolsa. Miren esto. Esto es una bolsa... Esto es una bolsa que le ponen al árbol en la raíz para sujetar toda la tierra que recubre la raíz. ¿Vieron que los árboles tienen raíz, tallo hojas, flores y frutos ¿Sí? bueno la raíz la raíz tiene que estar en contacto con la tierra porque de la tierra va a tomar la humedad y los nutrientes ¿qué son los nutrientes? la comida, la morfi bueno, eso lo saca de ahí el árbol pero para eso tiene que tener tierra y humedad en la raíz, por eso cuando lo sacan de la, de la tierra para trasplantarlo como es este el caso tiene que venir con raíz. Yo le voy a levantar y vos sacás la bolsa, ¿dale? ¿Cómo te más. No te escuché nada. nada. Dale. Cuidado, a ver. Más atrás, más atrás. Cuidado, cuidado, cuidado, que no entro. Acá, ten... pará, pará, pará. Acá tenemos un problema. Miren cuál es el problema. Este pozo, ¿es grande o es chico para estar? El, el pozo tiene que tener una vez y media el tamaño del de pan o de la maceta que tenía el árbol. Si yo acá me voy muy para abajo, ¿qué pasa? A ver a quién se, lo, para, para, a a quién se le ocurre.